Las explicaciones que la mitología clásica ofrece sobre el origen de la humanidad nos han sido transmitidas, entre otros, por los poemas del poeta griego Hesíodo y del poeta latino Ovidio. Según Hesíodo, en un principio los hombres compartieron el mismo origen que los inmortales, solo que su raza fue degradándose y pasó por cinco edades hasta llegar a la actual. La primera fue la edad de oro. En ella, los hombres vivían como dioses. No tenían que trabajar porque la tierra por sí sola producía los frutos. No conocían la vejez y la muerte les sobrevenía plácidamente como un sueño. En esta edad, la relación entre los hombres y los dioses era buena. La segunda edad fue la de plata. En ella los hombres vivían durante cien años bajo la tutela de sus madres y el poco tiempo que disfrutaban como adultos lo pasaban luchando entre ellos. Pero como se negaron a adorar a los dioses, Zeus los destruyó y los convirtió en espíritus bienaventurados del inframundo. La tercera fue la edad de bronce. Los hombres estaban embrutecidos y su única pasión era la guerra. Forjaron en bronce sus armas, sus herramientas y hasta sus propias casas. Pero esta raza de hombres se extinguió por sus propios medios violentos. La Cuarta Edad recibió el nombre de Edad Heroica. Esta generación era mejor que las anteriores, pues los héroes eran más fuertes y mejores. Guerreaban solo por causas justas, y cuando morían, Zeus les permitía habitar en la isla de los afortunados. Por último, existió la Edad de Hierro, que fue la época del propio poeta Hesíodo. Los seres humanos vivían una existencia de trabajo y de miseria. Los bienes se mezclaban con los males. No se respetaban las leyes de hospitalidad. Se despreciaba a los ancianos. No había piedad ni justicia. Los dioses habían abandonado por completo a la humanidad y ya no había ninguna ayuda contra el mal. Por su parte, el poeta Ovidio describió el origen de los hombres con el mito del titán Prometeo, quien creó al hombre modelándolo con arcilla y con la ayuda de la diosa Atenea, que insufló aliento de vida sobre aquella imagen de barro. Prometeo entregó a los hombres el fuego sagrado que había robado del Olimpo y les enseñó también el manejo de las artes y de la ciencia. Júpiter, enojado, castigó a Prometeo encadenándolo a una roca en el Cáucaso donde todas las mañanas un águila le roía el hígado que volvía a crecer durante la noche para castigar a los hombres envió a la bella Pandora como esposa para Epimeteo el hermano de Prometeo esta se presentó con una hermosa caja como regalo de boda de parte de los dioses Prometeo ya había advertido a su hermano que rechazara cualquier obsequio procedente de los inmortales pero Epimeteo no le hizo caso y la aceptó en su casa. Tras unos primeros días de felicidad, Pandora, llevada por la curiosidad, abrió la caja de donde salieron todos los males que desde entonces aquejan a la humanidad. La enfermedad, la guerra, el hambre, etc. Sin embargo, le dio tiempo a cerrar la caja cuando ya solo quedaba dentro la esperanza. Otros mitos cuentan que el ser humano brotó de la tierra sin que nadie interviniera. Con el tiempo, estos seres salvajes y primitivos fueron domesticados por los dioses y por los héroes, quienes les enseñaron a realizar todo aquello que favoreciera sus vidas. La raza humana pronto empezó a degenerar y los dioses, decepcionados y furiosos, decidieron exterminar a todos los hombres enviando a la tierra una gran inundación. Solo fueron perdonados Deucalión, hijo de Prometeo, y Pirra, hija de Pandora, pues eran considerados por las divinidades un matrimonio virtuoso y leal. Deucalión construyó un barco y en él se refugió junto a su esposa. Al bajar el nivel de las aguas, la nave quedó varada en el monte Otris, en la región de Tesalia. Poco después, acudieron al oráculo a preguntar cómo podrían volver a poblar la tierra y restaurar la raza humana. La respuesta, como siempre, fue un enigma que les costó descifrar. Proteged vuestras cabezas y arrojad los huesos de vuestra madre a vuestras espaldas. Ellos, después de mucho pensar, comprendieron que los huesos de su madre debían ser las propias piedras. Así que cargaron con varias de ellas y comenzaron a arrojarlas tras de sí. De las piedras que arrojó Deucalión surgieron los nue nuevos hombres y de las que arrojó Pirra nacieron las nuevas mujeres. Y de esta manera la tierra volvió a ser poblada por los seres humanos.